Señora Ayuso, yo creo que como presidenta de la Comunidad de Madrid hay algunas cosas que debería tener en cuenta. La primera de ellas es que la mitad de los jóvenes de nuestra región no puede emanciparse bajo ningún concepto, no pueden irse de casa. Los madrileños y las madrileñas, particularmente los jóvenes, abandonamos el hogar familiar hasta diez años más tarde de lo que lo hacen nuestros vecinos del norte de Europa. Y esto tiene mucho que ver con que nuestra región se ha convertido en la región española en la que más ha subido el precio de la vivienda, no solo en alquiler, sino también la compra de vivienda. Y quizás, señora Ayuso, usted me temo que desconozca esta circunstancia o esta realidad desde la comodidad de su piso en Chamberí, un piso que solamente es producto de haber impagado ...un crédito a una empresa pública llamada Aval Madrid. ...y a lo mejor por eso, pues no hacen nada por pinchar esa burbuja inmobiliaria... ...que condena a los jóvenes de la Comunidad de Madrid a pagar un 40, un 50, un 60... ...y a veces hasta un 70% del salario que reciben todos los meses... ...para poder, poder vivir debajo de un techo. Mire, señora Ayuso, si hablamos de la situación de la juventud de la Comunidad de Madrid... ...hay una cuestión a la que hay que mencionar y que le preocupa a muchas familias madrileñas... ...y es que el 36% de quienes padecen ludopatía en la Comunidad de Madrid en estos momentos... ...comenzó a jugar antes de los 18 años, lo, lo reconocen así. La ludopatía juvenil ha aumentado un 21% en los últimos cinco años... ...y uno de cada cuatro centros en los que se imparte FP o bachillerato en la Comunidad de Madrid... ...tiene en un perímetro de 150 metros una casa de apuestas o un salón de juegos. Creo que estos datos hablan de una mala gestión... ...de que la Administración Pública no ha estado a la altura de un reto social de primer orden... Y mientras tanto se preguntan muchos madrileños, se preguntan muchas familias qué es lo que hace el Gobierno, qué es lo que han hecho los gobiernos hasta la fecha. Pues hasta hace poco ustedes estaban abonados a ese todo va bien, decían que nosotros generábamos alarma social de forma innecesaria. Y mientras, por supuesto, el señor Catalá firmaba con Codere. Y ahora que ha aumentado la presión social, que las familias madrileñas son mucho más conscientes del riesgo social que representa esa expansión descontrolada, de las casas de apuestas, esa desregulación del juego que hay en la Comunidad de Madrid, anuncian una serie de medidas que nosotros habíamos propuesto hace ya tiempo y que, paradójicamente, ustedes habían rechazado mientras chavales de 15 años se dejaban la paga, se dejaban el tiempo y se dejaban el, la vida en casinos de barrio. Mire, señor Ayuso, cuando lastran el futuro de nuestros jóvenes, lastran también el futuro de nuestra región. Mientras ellos se manifiestan por el derecho a una vivienda digna, ustedes les condenan a pagar el alquiler más caro de todo el país. Mientras ellos se manifiestan contra las casas de apuestas, ustedes convierten nuestros barrios en una especie de Eurovegas. Mientras ellos echan a la espalda la responsabilidad de luchar contra el cambio climático, ustedes y su amor por los atascos les condenan a un planeta pues cada vez menos habitable. Señores y señoras del Partido Popular, son ustedes... Sencillamente enemigos del futuro, porque hace tiempo que pertenecen más al pasado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Presidenta, tiene la palabra.